Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Feliz día en, este, en esta jornada, este jueves, en la presencia de Dios. Quiero que lo vivamos y lo iniciemos encomendándonos al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Dios en su inmensa bondad, maravilloso, generosísimo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a meditar hoy. San Juan capítulo 3. Versículos 31 al 36. Aquel que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra, por ser de aquí abajo, habla de cosas terrenas. Pero el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, aunque nadie acepte su testimonio. Pero hay quien lo acepta y así certifica que Dios dice la verdad. Pues el enviado de Dios transmite las palabras de Dios, ya que recibe sin limitaciones el Espíritu de Dios. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que desobedezca al Hijo no gozará de ella, sino que tendrá que sufrir el castigo divino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, qué alegría poder pues, escuchar esta palabra y, y, y escuchar de Dios este mensaje. El que cree, ratifica. Nacer de nuevo, como lo hemos estado escuchando estos días, implica aceptar, hacer, llegar a ese acto de fe. Dice la palabra. El que el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio pero hay quien lo acepta y así certifica que Dios dice la verdad el padre ama al hijo y le ha dado todo el poder y el que cree en el hijo tiene la vida ahí está queridos hermanos es la fe lo que nos da la vida lo que nos hace nacer de nuevo aceptar a Jesús como el señor de nuestras vidas como el que gobierna nuestras vidas yo sé que es difícil, complejo en algunos casos esta vida de comercio, el negocio eh, la vida sexual, tantas cosas para aceptar a Jesús pero quien ha encontrado la vida quien ha encontrado la alegría quien ha encontrado la plenitud, no va atrás y eso lo, entiendo, lo entendemos en la medida en que estemos viviendo la alegría de Dios el gozo del Señor